Hola, hola, hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a que hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ya empecé con las cancioncitas que ya estoy cansado de grabar. Eh, ya saben que grabo los videos todos juntos, todos de una vez. Casa 7, casa 7 en los 12 signos. En eso venimos desde el día de ayer. Esto recuerden que es un curso para que lo vayan... Tomando, disfrutando, bocado a bocado, minuto a minuto. ¿sí? Clases muy cortitas, una por día, pero todos los días aprendes algo nuevo. Casa 7 en Aries. Son sexuales, son extrovertidos y son atrevidos. Mira quién iba a pensar, es eh? Casa 7. Casa 7 en Tauro. Son prácticos, son estables y son amables. Casa 7 en Géminis. Son comunicativos, son intelectuales y son divertidos. Casa 7 en cáncer, son amorosos, son cambiantes, son protectores. Casa 7 en leo, son cálidos, generosos y elegantes. Casa 7 en virgo, son detallistas, son confiables y son buenos asistentes. Casa 7 en libra. Son armoniosos, son equilibrados, son románticos. Casa 7 en escorpio, son magnéticos, posesivos y pasionales. Casa 7 en sagitario, son aventureros, son alegres, son autosuficientes. Casa 7 en capricornio, son ambiciosos, persistentes y responsables. Casa 7 en acuario, son excéntricos, independientes, desapegados. Y casa 7 en Piscis son compasivos, son artísticos y son espirituales. Sí, son muy espirituales. Quien tenga casa 7 en el signo de Piscis lo hace espiritual. Bueno, gente, yo ahí lo hubiera puesto más que espirituales o dogmáticos, pero... Bueno, en algún momento... Eh, vamos a debatir sobre eh, el poder de la palabra les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes nos volvemos a encontrar mañana sí, claro que sí, por supuesto como todos los días, ¿con qué? con la casa 8 en los 12 signos porque eso es lo que estamos viendo chao, hasta mañana